Hola a todos, soy Juan Ramón Camarillo, ingeniero electricista y doctor en ingeniería y voy a hablar acerca de los armónicos eléctricos. Los armónicos son fenómenos de estado estacionario, es decir, están presentes en un periodo de tiempo largo. Los armónicos son causados por la introducción de cargas no lineales en el sistema eléctrico, tales como teléfonos celulares, computadores personales, televisores con tecnología de LCD y LED. E iluminación diferente a bombillos incandescentes, entre, otros, entre otras cargas no lineales. Para más información, tengo un video en el canal que va a aparecer en la tarjeta. Entonces, los armónicos en los sistemas eléctricos tienen efectos adversos en los equipos, como son el aumento de las pérdidas en el sistema, calentamiento de equipos, vibración excesiva de motores y operaciones erróneas de sistemas de protección. Estos eventos pueden generar pérdidas significativas en sistemas industriales y reducción de la vida útil de equipos como transformadores y motores. En la figura de la derecha presento una señal con su segundo y tercer armónico. La señal y los armónicos tienen el mismo ángulo de fase, algo de lo que hablaré en un próximo video. En la derecha presento la suma de las tres señales. Se ve que la forma de la señal dist se distorsiona, Además de que el valor pico aumenta casi en un 50%. Gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó no dejes de dar me gusta y comentar qué te pareció el video o si tienes alguna pregunta. Nos vemos en el próximo video.